Buenas noches, ¿no se puede presentar al público que la está observando? ¿Cómo se llama? ¿Dónde viene? Cualquier... Eh, yo me llamo Rosa Ramírez, eh, vengo de Ecuador, Guayaquil. Vivo acá en Milano, uh -huh. Bimercate. ¿De dónde vienen los ingresos de su familia? Bueno, digamos que yo trabajo y mantengo en realidad mi, mis dos hijos con mi nieto. Eh, trabajo, como lo que venimos a hacer acá, es badante, digamos ¿Quién gestiona? ¿Quién de, administra el ingreso de su familia? Uh, yo ¿Tiene cuenta corriente, carta de crédito? Sí, digamos que tengo la cuenta corriente, pero en... fue, como se dice, obligada Porque yo pago una casa, aquí en Italia, eh, digamos que tuve que hacerla Ver, ¿Cuándo adquirió el mutuo? ¿Cómo, ¿Cómo le fue la transacción de él? Alors, eh, en realidad o sea como la, eh, los arriendos acá son caros, ¿no? eh, En vez de pagar un arriendo, yo pensé mejor teniendo mis dos hijos, pensé digo en vez de pagar el arriendo gastar mi dinero ahí, Mejor cogí una casa que, digamos, ese dinero lo iba a guardar para un mañana poder recuperarlo, digamos. Eh, Quindy, este usted la mayor parte de, de su ingreso mensil lo utilizaría en la casa? Todo mi ingreso va a la casa. En realidad acá la vida en Italia es cara. Eh, mi ingreso es, eh, digamos, eh, 1200 euros. Yo pago de mutuo casi 800 euros, y lo que queda, a ver cómo me arreglo para comer, digamos. ¿Y no, no logra ahorrar nada? No, en realidad no, ahorros no. Es difícil para una mamá sola, digamos, eh, con hijos, eh, poder eh, salir adelante y tener ahorros. No, no se puede. ¿Tiene un seguro de vida o seguro de... No, seguro no, solamente el seguro que me ha dado el banco italiano de mi casa en caso de incendio, recuperar mi casa, <risa> digamos. ¿Manda dinero al Ecuador? O sea, en parte yo tengo a mi mamá ya que también ella, una persona ya viejita, digamos, y la tengo que ayudar un poco, 200 dólares mensuales que le mando haciendo, estirando de aquí a allá porque a veces tenemos que trabajar horas extra para poder tener un poquito más de dinero. Ah, quindi lo que manda es solamente para mantención, Sí, ¿no tiene? solo para mantener a mis hijos, mantenerme yo, comer de la casa y na, digamos que distracción así, solamente cuando se... en ocasiones así, digamos que se puede. Distraer uno. Bueno, le agradezco muchísimo por su tiempo y buenas tardes. Ah, gracias.